Hola Amigo Amiga Youtube, aquí Gteaniss, se está comentando un nuevo video en esta vez estoy comentando un video que vi que mi amigo pues juega al infinito subió un video que, o sea un, una nueva serie de, se llama el diario de un demonio y el video se trata de unos bloqueos en la cual este se ve muy buena la serie entonces pues quiero ir un poco y comentar acerca de ella yo salgo con ella, él, él, él, su nombre es Hilmer y mi nombre de, en el video es, es Antonio. Sale una amiga que se llama Joy, una amiga que se llama Diana y un amigo que se llama Fabián. Fabián es un youtuber que tiene un canal de YouTube que se llama Estoguito y pues vamos a ver el video. Pues en mi caso a mí me gustó mucho y pues lo que ve con ustedes. Mientras tanto que vamos viendo fui comentando. Hola jugadores y jugadoras soy Kirito y espero que le guste mi serie de una vez Aclaro que esta serie estarán basadas en las épocas de otros Youtuber por si caso lo digo para que no haya confusiones Bueno comencemos Lo que ha dicho es que Él está haciendo lo que otro youtuber hizo Pero o sea, no está copiando como tal Porque él está haciendo su propia historia Pero se está basando en algo parecido pues lo que hizo otro youtuber Y él lo está haciendo pero en una forma mejor Más más, o sea, como más hasta así pues continuemos. Vamos con el video. Si quieres escuchar lo que le pasó al mundo entero, quédate y escucha mi historia. Capítulo 1. Solo soy un chico. Hola diario. Hoy es viernes 23 de octubre. Mi nombre es Ilmer y tengo 14 años. Una cosa, no tiene 14 años, tiene 13 años. Ese loco cuando vea este video se ve, pues se va a echar a reír un poco. Nunca me ha fascinado escribir todo lo que hago pero estoy realmente aburrido mis padres no me quieren dejar salir Mejor dicho ahora que lo noto tienen una cara de preocupado como si algo pasara pero bueno es su problema Ojo no voy a poner todo el video o sea aquí le estoy dando un enlace al, hacia el video no, no voy a poner el video completo porque son 8 minutos y no quiero que te tarde, este video tarde tanto Quiero que este video por lo menos de, no sé 2 minutos o más bueno ya vamos a ver lema a mí no me interesa sus problemas que ellos lo resuelvan bueno diario escribiré después cuando algo interesante pase sábado 24 de octubre no ha cambiado nada es igualmente el día de mierda he intentado ya <risa> es igualmente el día de mierda ya escuchado ¿no? llamar a mi mejor amigo Antonio pero el teléfono aquí, aquí ya me ha nombrado un poco o sea mi nombre real no es Antonio, mi nombre real yo lo voy a decir más adelante en un video, un especial algo lo voy a decir mi nombre real pero mi nombre real no es Antonio para que sepan, pues. Este, y pues. Aquí ya me nombró que, o sea, mi nombre artístico, como por decirlo así, en el video. Está muerto. Y bueno, en este preciso momento, estoy viendo la televisión y dicen que una guerra se avecina, aunque deben ser noticias para ganar audiencia y deben ser mentira. Me voy a poner a jugar un rato a mis videojuegos. Querido diario, no puedo dormir pensando qué pasa. Porque no me dejan salir. Porque mis padres están preocupados. ¿Qué pasa? ¿Será que la guerra la cual oí será cierta? Bueno, si algo pasara, que pasa ya? Diario ahorita mismo estoy en el techo de mi casa Y he notado que todas las sí. casas de mi... Si te montan en el techo de tu casa a vas a caer Vivienda, <risa> están apagadas Los únicos que tienen la luz encendida somos nosotros Y se me hace Este, pues... Está acá, este pueblo se como un poquito desolado, ¿no? Como abandonado Bueno, continuemos muy raro porque todos los fines de semana se hacen fiestas, y todos están despiertos. Bueno mañana será otro día y veremos si algo mejora. Domingo 25 de octubre, hoy pasó algo que siempre quise que pasara. Hoy mi padre me dio su arma me dijo que alguien tocaba la puerta, no hiciera ruido, y no abriera. Y si alguien entraba, y no eran ellos o uno de nuestros vecinos lo mataran. Ya que iban a salir, aproveche de salir... Otra cosa, tampoco he visto el video completo, solamente he visto hasta este minuto, a ver... Hasta este minuto, hasta el que están viendo en pantalla. Hasta ahí lo vi y lo, lo volví a poner para que ustedes lo vieran conmigo, pues. Para buscar a mis amigos, cuando salir parecía un desierto realmente estaba solo. Fui para donde mi amigo Antonio, pero cuando llegué... Aquí me vuelve a nombrar como Antonio. <ríe> A su casa todo estaba sellado. Yo sabía que él y yo habíamos hecho una entrada secreta que empezaba desde su patio hasta su cuarto. Y me metí por ahí. Ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Qué? Desde la entrada hasta mi cuarto. Eso sonó como un poquito raro, ¿no? Un poquito feo. <risa> Continuemos. Cuando llegué lo vi con una escopeta recortada le dije. Hola hermano y me apunto cuando vi el cañón en mi cara. Le apunta él con el revólver de mi padre. Le dije que era yo. Yo veo que alguien se mete a mi cuarto así sin permiso y yo jalo el gatillo antes de que él me apunte. <risa> él se calmó. me dijo que lo disculpara pero que ha estado demasiado tenso desde que escucho la noticia. Y le dije que cual noticia él me respondió que ya llegará la tercera guerra mundial. Yo cuando escuché eso me asuste porque cuando él dice algo es así él sería el que casi siempre tiene... Eso es verdad, cuando yo digo algo se cumple. <risa> la razón, y me contó que todo el vecindario estaba con las luces apagadas porque no quieren que bombardeen aquí, yo le digo que no sería mejor irnos, y él me respondió que no porque no sabemos que hay allá afuera no duraríamos ni un segundo, yo le dije Pues si, sí, nos vamos y de verdad que no duramos ni un segundo, esto parece más bien de la película Soy Leyenda, todo solo y la ciudad de Nueva York, bueno continuemos que estaba bien y le pregunten por los demás me respondió que estaban bien yo le dije para buscarlos él me dijo que sería una mala idea pero a la final lo convencí fuimos a buscar a Joy, a Diana y a Fabián. aquí donde yo le dije que no nos nombró, aquí está Fabián, que es esto guito Joy que no tiene canal y Diana que tampoco tiene canal Elmer que, que es el dueño del canal fue dalí y Antonio que es mi nombre por, por decirlo así artístico en el video porque es Aquí estoy yo de lado derecho Que no se parece nada a mí Pero no importa, continuemos Y cuando nos reunimos todos planeamos mm. Cosas como cuándo vernos A qué hora qué vamos a hacer las cosas Qué cosas vamos a buscar para sobrevivir Nos íbamos a ver a las 10 de la mañana Nos fuimos todos a nuestras casas Hasta el próximo día Cuando llegué mis padres estaban llorando Cuando me vieron los dos me abrazaron Me dijeron dónde coño estabas tú yo le respondí que estaba explorando. Muy enojados. Una cosa, Juega estás explorando, estás explorando que... Tú... Que este... Estás explorando que acaso estás jugando Minecraft o qué? Me dijeron que me habían advertido que no saliera de la casa, me castigaron sin comer. Bueno, castigarte con co sin comer es algo que es común porque ya en Venezuela... Comer es un poquito complicado ¿no? querido diario, ya son las 2 de la madrugada y estoy en el techo de mi casa, está haciendo un frío atroz menos mal he traído mi suerte negro este suerte me gusta mucho porque cuando me cubro con la ahí tuviste un error juegalín, dijiste suéter y es un suéter, o sea suéter, suéter o sea, para que sepa para la próxima cuando vayas a un siguiente capítulo solamente te estoy dando una opinión no te estoy criticando por si acaso ¿no? capucha no se puede ver mi cara hay un silencio, como si estuviera solo en este mundo. No sé pero a veces escucho cosas en mi cabeza. No sé qué será. Pero qué pasa. Wow diario si pudieras ver lo que yo veo estarías sorprendido <risa> esto es hermoso ha caído una bomba si tenían razón cuando me habían dicho que tenía forma de un momento cayó una bomba y dice que es hermoso what the fuck ¿Qué estás diciendo bueno continuemos <risa> champiñón me asustaría pero está demasiado lejos me pregunto a dónde habrá caído esa bomba bueno diario escribo mañana Lunes 26 de octubre. Ya estoy reunido con mis amigos. Bueno, nos dividimos en dos partes. Las mujeres buscaban comida y medicina y los hombres <risa> busca comida, si aquí en Venezuela no se consigue. <risa> Continuemos. Buscamos armas y cosas útiles para sobre... ¿Cuál arma, si aquí en Venezuela tampoco hay arma? Dice uno. Revivir. Hoy me levante con ganas de hacer cosas. Un momento. Vamos a retroceder un poco para sobrevivir dice spam aquí estoy viendo mensaje subliminal spam vivir <risa> hoy me levante con ganas de hacer cosas me encanta qué clase de cosas tanta como me vestí hoy tengo mi suéter negro con mi camisa favorita y un pantalón que tiene una cadena más mi bolso negro que es de lado y tiene mucho espacio para meter cosas ya son las 2 de la tarde y no hemos encontrado nada, solo un cuchillo de cocina, algunas golosinas, y papel higiénico. Esa golosina no hasta el siguiente conmigo ahí. Mientras vamos caminando vemos casas ya abandonadas. Parece que lo único que quedamos somos Antonio y sus padres. Antonio y sus padres en el pueblo. No ya que yo vivía a un lugar aparte donde había una casa sola, bueno, no importa. Diana y su madre, Joey y sus padres, y Fabián y su madre y su hermanito recién nacido, y yo con mis padres, Cam. Todo el mundo muy menos los padres de nosotros, Qué bien. O sea, nuestros padres son inmortales. Menamos tanto que llegamos a la entrada del vecindario, cuando de repente escucho un grito muy agudo. <risa> no quedamos mirando. Hasta yo me asusté con ese grito. Cuando Yo de repente digo, Joy, Corrí con todas mis fuerzas, no sé de dónde saqué tanta velocidad. dejé atrás a mis amigos. Lo no sacaste del culo, irme, juegalín, lo sacaste del culo. <risa> te echaste un pedo y te dio fuerza. Te dio. Ni te bajé, no. Amigos, cuando llegué vi horrorizado a Joy y a Diana. Estaban rodeadas de una especie de perro entre uno y dos metros. ¿Estás viendo mucho el Resident Evil? Era muy grande, parecía un perro, pero lo que cambiaba era que tenía tres cabezas. Había... Ah sí, esa es la misma mascota que se escapó. Tenían unos cinco perros un total de 17 cabezas. No lo pensé dos veces y lo me metí en el medio prote... Si sabes contar y sabes sumar, wow. 100 dólares. De repente llegan mis amigos, con todos los padres. Nos dejaron de prestar atención a Joy, a Diana y a mí. Y lo emboscaron a ellos, yo les que son estúpidos o que lo van a matar. Ellos dijeron que iban a estar bien cuando de repente, unos de los perros se abalanzó encima de los padres de Antonio. Y, ¿Y porque tuvo que hacer mis padres no es lo de Joy ni lo de Fabián. Y porque lo mío? <risa> ¿Por qué los míos, porque los míos Un solo mordisco se comió la cabeza de los padres de Antonio. WTF, pero por qué tanta violencia El llorando dice malditos perros hijos de puta Y le empieza a disparar al perro pero no pasaba nada Al perro no le afectaban las bajas Cuando yo veo a los padres de Antonio decapitados en el piso me asombro Pobre padre Antonio Ah pues sí soy yo <risas> Pero cuando me doy cuenta el perro está a punto de lanzarse encima de Antonio ¿Por qué se me lanza si esos son mis perros? No voy a perder a mi hermano, corro y... No lo voy a perder, me iba a violar yo no perro. <risa> me pongo enfrente de él, le quito la escopeta, y le disparo a el perro en la cabeza con la escopeta, y se destruye en mil pedazos, y con el revólver de mi padre le disparo a la otra. Faltaba una pero cuando iba a recargar la cabeza del perro fue atravesada por un cuchillo. Cuando vi fue Diana que lanzó ese cuchillo. Diana, la mochadora entonces. Cuando veo a mi alrededor... Veo que se están llevando todos los padres. No sé qué pasa porque no nos matan. Menos de un minuto nos quedamos solos. Y sin saber qué hacer, Joy se va corriendo para donde están los perros, tratando de recuperar a sus padres. Pero cuando los estaban alcanzando, los perros desaparecieron. Pues a la final no, no fue un poquito del video, fue todo el video completo, ya que. O sea, vamos a verlo completo. Ya falta poco por terminar, faltan un minuto. Todos comienzan a llorar, yo grite ustedes son estúpidos o qué. estamos en una guerra tenemos que ser fuertes y nuestros padres. Te... Un momento, estamos en una guerra y vienen perros espaciales, what the fuck, no entiendo. Tenemos que aprender a cuidarnos solos todos me miraron, y dejaron de llorar y me dijeron que tenía razón. Diario ya son las 10 de la noche, y todos están en mi casa ya que esta es la más grande de todas. Bueno los únicos que quedan vivos son Antonio, Joy, Diana, Fabián y su hermanito, y yo. Diario estoy sentado en el techo de mi casa. Tú si sí te sientes en ese techo, de ese que ya va arriba hay una cabilla donde te la. donde te la. ¿Tú sabes qué? Y Joy está a mi lado está realmente triste por lo de sus padres Pero yo le digo que hay que seguir adelante pase lo que pase Me le quedo viendo cuando ella poco a poco se me acerca cuando de repente me abraza Y se queda dormida Yo la cargo y la llego a un cuarto y la acuesto bueno diario escribo mañana <risa> Está muy bien el video pues o sea Me gustó mucho y pues sí sí me gustó ya tiene eh, hoy en día 33 visualizaciones y pues, está bien, no, no tengo quejas y pues, está bien, eh, eh, como les dije, aquí estoy dejando un enlace hacia el video y hay un error, pues no importa, vamos a cerrar eh, esto y, me, y nos vamos al perfil pues esto es todo, mucho, muchas gracias amigos por ver el video y pues acuérdense, de pasar por el canal de juegalín suscribirse Dale like al video este y al video de Juegalín, pues o sea, tuvo mucho esfuerzo en hacer la la el video por pues, el capítulo y pues le doy mi consejo que ya los di en este video, ojalá Juegalín se quede a ver el video completo y pues les mando un saludo a Fabiana, yo y a Diana, a Ilmer, que juega Lim, y a mí, Antonio, mi nombre artístico de, en el capítulo y en la serie porque, ¿qué más da? Este, estoy ansioso por ver el segundo capítulo. Ojalá lo suba. No vaya a tardar tanto en subirlo. Y pues. Buenas, hijo, ahora que de YouTube! No un nuevo video. ¡What the Ah, ya, ya, ya, vale. Es que se reproduce el video aquí. Bueno, no importa. Bueno, muchas gracias. Aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Eso fue comentando el video de él. Pues porque yo, yo en ese video aparezco y quise comentar mi opinión y para que ustedes sepan que hay una nueva serie acerca de eso en su canal de la tercera guerra mundial por lo que acabamos de verlo entonces... aquí me despido y hasta luego Hola amigos, ¿qué? Hola igual aquí de youtube un nuevo video, bueno un nuevo video, estoy en la... el... yo terminando el video de y SSZ que estoy aquí en su casa con él y que me acaba de mostrar el video que hizo, que me está diciendo que cómo le quedó. Y voy a poner una, una crítica, sino algo que él no entendió muy bien. Y, y yo voy a explicar algunas cosas en mi video también, ya que no lo puse en mi video para que quedara normalmente como un video de una serie. Eh, una cosa que noté bastante fue alguna que él dijo de los perros. Eh, o sea, <ríe> no es un perro espacial, es un perro, o sea, del inframundo Y ya quiero explicar eso, que quiero explicar que Que la combinación de, de esa historia va a ser una combinación de, de la guerra que hubo en la guerra de los champiñones En hora aventura que ustedes, los que sean fan de esa vaina Van a o sea, van a saber que eso tuvo una guerra y todo eso, la, la vaina Ahora tengo que poner... ¿Qué significa vaina? Porque países no sabe que es vaina. <risa> o, o, claro, tiene que poner... ¿Qué coño significa vaina? Porque vaina significa... Casi una grosería, pero no una grosería porque después pues, de eh, YouTube no no, no... no, Bueno, te quita el video, tío. <risa> eh, Entonces... <risa> quiero explicar eso y que también voy a combinar vainas de... O sea, de inframundo, o sea cosas así... mito... mito... mitológicas pero claro, también voy a guerras así de... de zombies... Eh, este GTA me ayuda Antonio me va a ayudar... ¡Antonio! <risa> Antonio me va a ayudar con lo... con algunas cosas, ya le pide el favor que me ayude con uno de los zombies ya que él es mucho más creativo que yo y... quiero que... apoyen mi video y apoyen las... La, con este video de GTA... Ya que expliqué eso, me voy a despedir por hoy y por este video, así que nos vemos hasta la próxima. Os quiero mucho, chao. Y bueno, nos siguen en nuestras redes sociales, ya la GTA, GTA NISZ, esa que aparece en, en su pantalla. Eh, su Twitter, GTA NISZ. Eh, su canal y su y su, <ríe> y su página web, y los míos a no estar en la descripción de este video. Así que nada por este día, que os quiero mucho, adiós.